...muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal... ...hoy os traigo una serie de lances... ...el rancho del arroyo... ...realizados durante esta semana... ...donde he batido cuatro diamantes... ...y algún que otro troll... ...y sin más preámbulo... ...comenzamos... ...vamos a mirar por los prismáticos... ...mira, aquí tenemos un muflón... ...mira, un media, un media nivel 5... ...está muy largo... ...así que nos vamos a acercar... ...nos agachamos para acercarnos despacito vamos a ir controlando la distancia que tenemos a ver si podemos alcanzar los 150 metros que es la distancia que a mí más me gusta está muy largo el animal sigue tranquilo vamos andando despacito sin correr vamos a ver vemos que está calmado tiene una buena puntuación miramos otra vez Todavía, todavía está muy largo es, escuch, Escuchamos las llamadas de, de advertencia de un lince Vamos a ver, todavía está largo Pues nada, nos vamos a acercar despacito Aprovechando que el aire no nos va a molestar No nos va a oler Y como tenemos estos árboles delante Pues seguramente no nos pueda ver aunque tenemos ahí unos cactus Pero bueno, lo vamos a aprovechar para Para ocultarlo detrás de ellos Ya vamos teniendo una buena distancia Vamos a ver despacito Vamos a ir ahora agachados Yo creo que es una distancia ya desde aquí Cogemos el 30-06 Calibramos, apuntamos Y disparamos abatido, Yo creo que lo hemos dado en el, en el corazón. Porque ha sido una muerte fulminante. Y ahora sí vamos a, a ir corriendo a por él. No nos importa ya que, que hagamos ruido. El lince que teníamos a, a la derecha. Ya si es eso lo, lo buscaremos. Vamos a ver, perrete, búscamelo. Vamos a la perrete, que lo busque. Y ya estamos. Ya estamos llegando a la zona. Vemos ya que es un una zona de descanso, un hábitat, lo tenemos marcado en el mapa una buena zona para para coger nuestros nuestros muflones venga perrete, ya sale perrete como como una bala ya le ha dado lo, el, el rastro de la sangre y ya vemos ahí el contorno de nuestro muflón americano la verdad que me gusta más el, el muflune ibérico es más esbelto pero este también es un bello animal vamos a ver, un diamante 166,30 una población media un buen diamante con los cuernos muy retorcidos os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido aquí abajo al sur del todo he empezado del puesto recorriendo el sur y vamos a, a elogiar a Perrete vamos a decirle que se siente porque le vamos a premiar Vamos a ver, lo logeamos un poquito, a ver si sube el nivel Y ahora sí le damos una galletita, muy bien perrete, lo estás haciendo muy bien Toma tu galleta de premio y continuamos con la caza Hemos llegado a la orilla del lago, vamos a mirar con los prismáticos A ver si encontramos algún animal Miramos, no vemos nada, no vemos nada por aquí Vamos a ver. Mira, si, sí, ahí, ahí vemos do, dos ciervos. Un nivel 2 y un nivel 3. Voy a intentar el doble lance. Mirad, vemos que mira, también hay una hembra al lado. Cogemos el 3006. Disparamos a uno, disparamos a otro. Y ahora vamos a, a recogerlo. Venga, perrete, búscamelos. Ya va perrete ahí oliendo la sangre y vamos a ver qué puntuación nos da nuestro nivel 2 y nivel 3 lo vemos allá batidos la hembra ha salido ha salido huyendo ya vamos llegando perrete nos está ya llamando porque ha localizado ya la sangre y ya vemos los, los contornos tanto frían como como amarillo y todo el hábitat de, de donde están comiendo hasta ahora vamos a coger el nivel 3 vaya un troll 254 con 20 por décimas no, no conseguimos el diamante aunque ha sido un, un buen disparo y vamos a ver el, el otro un oro 216 no está mal el lance dos buenas piezas pero no, la, no las voy a guardar y ahora os pondré el mapa del lago donde ha sido donde ha sido batido y vamos a continuar con la caza por esta zona de los lagos vamos avanzando por la espesura hemos escuchado ruido vamos a ver si vemos algo mira, ahí vemos un mulo mira, un nivel 5, un nivel 5 que va andando está alerta apuntamos y disparamos Abatido nuestro mulo nivel 5 venga, perrete, búscalo ya sale perrete como una bala para buscarlo y vamos a ver la, la puntuación que nos arroja el mulo Y espero que no sea un troll como nos pasó antes con el cola blanca nivel 3 Ya Perrete nos llama, lo ha localizado Vamos a ver, un diamante con 319,30 Diamante aceptable, diamante medio Más una cuerda muy amplia Este si sí lo voy a, a disecar Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido ¿Veis? Está en el lago que está cazando Pues me he ido un poquito más al norte Y ahí estaba nuestro nuestro mulo Vamos a logrear a Perrete Y vamos a, a darle una galletita Muy bien Perrete Para que no le baje mucho la amistad Y vamos a ver si vemos algo por los contornos Ahí en el valle de abajo Y si no viremos nada pues Tendríamos que continuar con la caza A ver... Escuchemos una llamada, es una hembra, no le vamos a hacer caso Así que vamos a mirar y vamos hacia abajo Continuando con la caza de la jornada de hoy Nos hemos venido a lo largo del sur Buscando colas blancas, a ver si miramos alguno Mira ahí vemos unas huellas Vamos a ver si podemos localizar, mira sí Ahí tenemos un nivel 3, un cola blanca Cogemos el 3006 y disparamos, ha batido, doble pulmón, ha caído fulminante, venga, perrete, búscalo y ya sale el perrete como, como un rayo, continuamos agachados por subir a uno porque vemos ahí que hay un hábitat y hay varias huellas, no vemos nada, así que ya nos podemos acercar tranquilamente, vemos la vegetación revuelta, eso significa que tenemos más animales por aquí, pero bueno, Vamos a continuar andando, ya nos llama perrete, porque no quiero hacer mucho ruido en este hábitat, que es una, una buena zona de, de cola blanca. Vamos a ver si miramos miramos algún otro animal en estos hábitats, pero parece que no queda salido huyendo. Y tenemos un diamante, 256,10, un diamante por los pelitos. la verdad, pero es un diamante, a fin de cuentas. Así que lo vamos a, a disecar. Y os voy a poner el mapa donde ha sido abatido ¿Veis? Me he bajado más abajo Hacia el lago del sur Y vamos a continuar con la Vamos a ver, ¿eh? tenemos un muflón Un nivel 4 Está alerta, pero está muy cerquita Así que voy a hacer antes sin millas. Y abatido Abatido nuestro muflón, nivel 4 A esa distancia la mira La verdad es que nos estorba un poquito Y se dispara mejor sin sin la mira vamos a ver la puntuación de nuestro muflón vamos a ver perrete quítate de en medio no puedo recogerlo vamos a ver venga perrete vete para acá estás en medio por mío vamos a ver un oro 155 con30 una cuerna muy bonita la verdad que, que es preciosa casi como, como un diamante la verdad que es una forma muy bonita. Pero bueno, vamos a continuar. Yo os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Justamente aquí en el lago de abajo, donde batí antes el un poquito más abajo, donde batí el Cola Blanca. Y continuamos la caza. Vamos a buscar en la otra orilla animales. Mira, ahí tenemos mira, un, un nivel 3, un nivel 3, un Cola Blanca. Está alerta. Vamos a ver si se da la vuelta con el reclamo. Vamos a mirar otra vez. No. Está ahí parado. Pues voy a intentar el lance. A ver si lo veo. Vamos a ver. Como está alerta. No nos mira. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Se viene para nosotros. Vamos a ver. Vaya. A ver si puedo. Vaya. a ha dado la vuelta. Pues nada. Al cuello. Vamos a ir al cuello. Apuntamos bien. A ver si lo puedo coger en el cuello. Y... Disparamos Disparamos Yo creo que sí le he dado en el cuello Así que vamos a, a buscarlo Vamos a ver en el GPS Si sí, efectivamente ya está batido Está batido Le hemos dado en el cuello Venga, parate, búscamelo Le hemos dado en el cuello Porque era la única forma que podíamos dispararle En las de espaldas También hay que decir que, que me la he jugado ¿eh? Podría haber fallado y, y haberse escapado del animal pero en esta ocasión yo creo que sí Que sí he tenido suerte Y le hemos impactado en el cuello Vamos a ver Ya está aquí Perrete llamándonos Vamos a ver qué trofeo ves Un diamante 262,90 Un diamante ya tipo medio La verdad que es muy bonito Así que vamos a... Sí, efectivamente en el cuello Como veis, le hemos dado en el cuello Y ahora sí lo voy a, a disecar y a mostrar el mapa donde ha sido donde ha sido batido veis aquí en el lago del Potrero en esta zona de aquí abajo y yo he venido antes desde la hacienda he venido caminando todo abajo por rodeando el lago y al final hemos hemos encontrado este diamante y ahora vamos a eloger a terrete que se había quedado sin sin amistad y vamos a, a premiarlo un poquito para subirla, porque no, no es bueno que esté sin, sin amistad vamos a ver, vamos a hacerle una caricia para que vaya subiendo la amistad y ahora le daremos una, un, lo otra vez y una galletita, una galletita, muy bien perrete y vamos a ir a montar el vídeo